Hola a todos soy Edison Monsalve y los voy a acompañar nuevamente en un video tutorial esta vez se trata de una nueva funcionalidad en nuestro buscador en Google y quiero meterlos en contexto digamos que tengo aquí en mi escritorio una imagen de la torre del reloj de la ciudad de Cartagena de la hermosa ciudad de Cartagena tomada por mí en una perspectiva típica es la foto típica de turista pero quisiera eh, trabajar una imagen muy parecido, ojalá de mejor tamaño o algo así, quiero buscar en la web, lo que haríamos normalmente, es sencillamente iniciar nuestro navegador, ¿okay? y colocar aquí plaza de la torre, reloj, en fin, pero no es esto lo que quiero hacer, realmente, lo que quiero hacer es, dar clic aquí en imágenes, y aquí dice, ahora puedo usar una imagen para iniciar la búsqueda, entonces lo que voy a hacer es arrastrar mi imagen que tengo acá, por acá, y comienza a subir el archivo, no suban imágenes demasiado grandes, eh, también tratar de colocar imágenes que sean reconocidas, o de que estén en primer plano, porque obviamente, pues hasta ya no alcanza la tecnología, en mi caso, me acabo de devolver estos nuevos nuevas fotos en Google, y bueno, algunas que no son tan similares, o sea, que no me servirían, pero creo que con estas, algunas de las que están aquí Podríamos comenzar a trabajar Esta es la característica nueva Obviamente como les decía ahorita eh, En ejercicios pasados Traté de eh, Buscar un faro Que tenía ahí Y pues bueno, o sea, no, no funcionó como quisiera Pero es algo bien interesante Y hay que tenerlo en cuenta eh, No olviden seguirme en Twitter Arroba Co. Eh, Pueden también revisar el blog de Cacharreando.co eh, antes se llamaba Morfeus.co.blockspot.com. Esperemos a ver cómo funciona lo de las redirecciones. Y este es un video más del grupo de estudio Didactic. Muchachos, nos vemos el, en el siguiente video tutorial. Saludos.